Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy les traigo un book tag y este book tag ya lo he visto eh, con varios booktubers y la verdad es que me gustó muchísimo y quise hacerlo. Nadie me taggeó, así que este tag es originalmente hecho por 313, y por aquí, por aquí, o oh, en la cajita de la descripción, les dejo todo, todas sus redes para que vayan y las sigan. Buktak intraducible, que son palabras eh, de otros idiomas que no se pueden um, traducir al español literalmente. Así que vamos a comenzar. La primera palabra es Tsudoku, la palabra de origen japonés y se refiere a la acción de comprar libros, apilarlos y no leerlos. ¿Qué libro lleva muchísimo tiempo en tu librero? Uh, creo que el libro que lleva más tiempo en mi librero es De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Y solamente lo leí hasta la mitad. Y ese libro lleva ahí desde que estuve en sexto. Desde que estuve en quinto de primaria. Se los puedo jurar, de verdad. Ese libro lleva muchísimo tiempo ahí. Y de hecho, cuando entré a la, a la secundaria intenté leerlo, pero no pude... Y fue un fracaso porque de verdad me dormía y no pude. Solamente lo leí para la clase y ya no más. Así que ahí sigue. La siguiente palabra es... samar Esta palabra viene del árabe y podría traducirse como desvelarse con amigos sin darse cuenta. Ah, un libro que te hizo desvelar. Ah, en mis principios como lector recuerdo que el libro que... No paraba de leer, o sea, me lo llevaba a todas partes y creo que por única vez me desvelé. Fue el libro... Bien, bien, gracias, tren gracias por arruinarme el video porque... Es Los ojos de mi princesa, Los ojos de mi princesa, ese libro me enamoró cuando lo leí. Me gustó muchísimo y fue en mis comienzos como lector. La siguiente palabra es, Hayus de Lindonerio, un chiste tan malo que solo te queda reír. Un libro tan malo que terminó haciéndote reír. Este libro no lo leí como tal, solamente escuché muchas, muchísimas reseñas de este libro y la verdad es que no me quedaron ganas de leerlo, simplemente literal me reí por cómo iba la trama, por lo que se trataba el libro, y es After, de Anna Todd. La verdad es que cuando supe de qué trataba y de qué iba el libro, fue como, no manches, no inventes, no es posible, que de verdad, o sea, no. La siguiente palabra es, saudable. Del portugués, seguro han visto esta palabra que hace alusión a la nostalgia y añoranza profunda de algo amado. ¿Qué libro dese deseas conseguir y per o perdiste y extrañas? Es Eleanor Ampark. Park. Y uh, Aristóteles y Dante descubren el universo, esos dos libros de verdad los necesito, necesito leerlos Y nunca, cuando, lo, ay, no sé, es que pasa de todo y no los puedo comprar O no están, no tengo dinero, o estoy saturada de muchas cosas y no puedo, entonces esos dos La siguiente palabra es Akihi, a Akihi del hawaiano, es olvidar las órdenes recién dadas un libro del que has olvidado la trama. El libro del cual he olvidado de lo que va. Es Polvo de Benito Tay. Solamente tengo como pequeños destellos de lo que es. Que es algo referente a la época cristera. Y ya, porque no me acuerdo. La siguiente palabra es... Or Orgur? Orgur? Podría traducirse como gusano en la oreja. Se refiere a una canción muy pegajosa. Viene del alemán. Ah... ¿De qué libro has oído tanto que tienes, que tienes que leerlo? Hay un libro que quiero realmente leerlo y es Dorothy Decide Morir. La siguiente palabra es poche pochemuka, pochemuka. Esta palabra que suena muy curioso viene del ruso y se refiere a un turista muy preguntón e insistente. O sea, un yankee perdido. Libro que te dejo con muchas dudas. Hay un libro que me dejó con muchas dudas y este libro me lo prestó mi amiga y se llama Asilu. Este libro de verdad me dejó con muchísimas, muchísimas dudas. Es creo que una saga, una trilogía, no recuerdo, pero de verdad me dejó muy, muy, muy picada. El primer libro dejó muchas preguntas al aire, entonces... La siguiente palabra es... Plim... plam Implanter? Uh, primplanter. Esta palabra tiene origen holandés y se refiere a una roca que rebota en el agua. Libro que aún resuena en ti. Uf. Y es Los años de los amantes. Este libro de verdad, se los juro, está hermoso, está hermoso de verdad. estás pasando por una ruptura o algo así, ese es el libro que yo te puedo recomendar. La siguiente pregunta es... Wonder Wonderloose. Wanderlust, también del alemán Esta palabra hace alusión al deseo de viajar ¿Género o escritor que quisieras explorar más? Si me gustaría explorar más el género de fantasía o terror Esos dos géneros son los que más me gustan Y me están llamando más la atención La siguiente palabra es Tosca Es una palabra de origen ruso alu Alude a una pena profunda Anhelos en razón o angustia espiritual Libro que te dejó devastado Es Yo antes de ti Amigos este libro uh, lo leí en una época de mi vida crucial y me dejó devastada, de verdad. Yo, si ya leyeron el libro, yo lloré en la parte final, sentí que esa carta era para mí y efectivamente ese libro es... Uh, necesito conseguirlo, necesito conseguirlo porque mi amiga me lo prestó y no pude como subrayar ni hacer ese tipo de cosas porque puede ser un libro prestado, pero... Ese libro sí me dejó muy mal mi corazoncito. La siguiente y última palabra es mengol mengolek, mengolek. Esta palabra tiene su origen en el indonesio y es usada para hablar de esa broma en la que alguien te toca por un hombro y sale por el otro. Libro que creías que acabaría en una forma y fue totalmente de otra. <risa> hay un libro... bueno, en realidad hay dos libros. El primer libro es El príncipe del sol de Claudia Ramírez. Ese libro, yo pensé, si no lo he leído, vayan y léanlo. Y si no lo he leído, amigos, córtenle en este pedazo y adelántenle a este segundo, porque no quieren escuchar. No, no se sé quedan, mentira. Eh, yo juraba que el libro iba a terminar de una manera. Y me terminó sorprendiendo absolutamente porque eso, se los juro, no lo veía venir. De verdad, ese libro me quedó como... ¡Oh! Quedé en shock. Como que no, no lo vi venir. Y creo que a todas las personas que han leído el libro tampoco veían venir esa parte El segundo libro es un libro que acabo de leer recientemente. Por aquí les dejo también la pestañita porque también les hice una reseña. Eh, es el Club de los Perdedores. Hubo un momento crucial en el libro un momento crucial en el libro en el que yo pensé que la situación iba por un lado, pero totalmente yo estaba llorando y como de, no, pero ¿por qué pasa esto? Cuando seguía leyendo, con lágrimas en los ojos vi que era totalmente diferente, la situación había cambiado y no era lo que yo me imaginaba, sino era otra cosa. Eso fue <ríe> un juego de mente. Entonces eso, esos dos libros fueron los que, ah, los que me hicieron pensar... Que iba por otro lado. ya terminamos el tag. ¡Uh! Espero que les haya gustado mucho este video. Yo de verdad disfruté hacer este tag. Y lo disfruté porque tenemos una luz hermosa aquí. Y dejo todas mis redes sociales aquí en la cajita de información. Y pues si les gustó este video denle like o compártalo o no sé. Eh, también pasen por mis redes sociales para platicar y echar chisme de libros y así y nada, nada espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente video adiós